apoyos necesitan las y los estudiantes con discapacidad en los centros educativos? ¿Qué es el sistema de apoyos? El sistema de apoyos plantea hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Convención en su artículo 12, es decir, en todos los aspectos de la vida, especialmente en lo que concierne al ejercicio de la capacidad jurídica. Apoyo es un término amplio que variará notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad. Mi nombre es Micaela Chacón. Yo soy estudiante de la Facultad de Derecho. En el año 2009 ingresé a, a la Facultad. Yo pensaba que iba a ser difícil más bien por un tema de, del idioma español, que es difícil. Mi lengua natural es la, la lengua de señas, entonces también los tiempos son difíciles, distintos. Pero me fui adaptando con el tiempo. Era más bien una falta de costumbre. Es distinto el liceo, la facultad, no es lo mismo. Los profesores se sorprendieron cuando vieron a una persona sorda cómo iban a hacer El tema de trabajar para leer, pensaban que iba a ser complicado. Nuestros tiempos son distintos. No es lo mismo que el oyente, para ellos es más fácil porque van escuchando al profesor al mismo tiempo que él habla, pueden tomar apuntes, apuntes, y nosotros no. O sea, yo no puedo, terminando el intérprete, sacar apuntes, los tengo que llevar a mi casa a veces. Yo protestaba mucho, protestaba con los profesores, les explicaba que no es lo mismo el idioma español para, para mí. Un profesor me llevó a decir que escriba igual que una persona oyente, y yo les dije, que sí, pero mi lengua natural es, mi primer lengua es la lengua de señas. Entonces en una lucha constante, yo perdí exámenes, otra vez volvía a protestarle a los profesores. Algunos profesores aceptaron. Y bueno, se aprobó eso y seguía avanzando. Pero algunos profesores, no todos. Por ejemplo, yo les decía que para mí leer a veces no era fácil, yo no entiendo bien el idioma español siempre. Entonces eso lo podía apoyar con, de forma oralizada o con la lengua de señas. Si yo lo entiendo, bien, bárbaro, lo hacía de esa manera. Pero si no lo entendía, apoyarme con la oralidad y con la lengua de señas. Algunos profesores estuvieron de acuerdo y, bueno, lo fuimos haciendo así. Pero no siempre. Para mí es más fácil de esa manera. Y, bueno, también por una cuestión de tiempos personales, cada uno lo va adaptando. Pero hay grupos, por ejemplo... Nosotros cursamos cuarto, quinto y sexto... ...y después pensamos qué vamos a hacer ahora... ...en el futuro, qué estudiamos... ...entonces... ...hay distintas carreras... ...pero nos falta muchísima información... ...en el tema de la facultad... ...de UTU... ...de las opciones que hay... ...por ejemplo en UTU pensábamos que no servía... ...que no era importante... ...y sí es importante la UTU... ...el Liceo también es importante... ...pero abrir la cabeza... Dejar que llegue esa información, porque no nos llegaba. Entonces no sabíamos qué podíamos hacer. Y los otros podemos llegar, podemos tener títulos. Podemos ser profesionales también, o lo que querramos Por ejemplo, hay psicólogos. Eh, también hay gente que estudia Bellas Artes y que se ha recibido. Ay, tenemos todas las, las oportunidades nosotros. No es el problema de la discapacidad, de que no podemos escuchar. No, no es ese el problema. Nosotros pensamos y podemos seguir estudiando. Podemos hacerlo. Gracias a la lengua de señas, a los intérpretes. El gobierno nos da esa oportunidad de tener intérpretes y poder seguir avanzando. Según el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas Águila, el apoyo a las personas con discapacidad comprende una amplia gama de intervenciones como A. La asistencia humana o animal B. Los intermediarios, las ayudas para la movilidad, los dispositivos técnicos y las tecnologías de apoyo C. También incluye la asistencia personal D. El apoyo para la adopción de decisiones e. El apoyo para la comunicación, como los intérpretes de lengua de señas y los medios alternativos y aumentativos de comunicación. F. Los servicios para vivir con arreglo a un sistema de vida específico que garanticen la vivienda y la ayuda doméstica. G. Los servicios comunitarios. Bueno, mi nombre es Gabriel Recoba, tengo 46 años. Actualmente estoy cursando segundo año en la Escuela de Belleza de Masajes. En cuanto a los docentes, cuando, por ejemplo, están proyectando un PPP, una vía positiva, que son imágenes que describan esas imágenes o, en todo caso, que te la pasen en, en texto. Porque el lector de pantalla lo que tiene, por ejemplo, no te lee lo que son imágenes. Entonces, para uno tener idea, mejor, o, que te la pasen a texto o te hagan una descripción breve de lo que tiene esas imágenes. A la hora de la práctica, de trabajar con el paciente o de una explicación que va a hacer el docente de cómo se aplica en determinada parte del cuerpo un masaje, lo bueno es que más allá que la mímica que haga ella para los compañeros, que te lo explique o bien con un compañero o bien que te lo explique ella en tu propio cuerpo, ya sea en el brazo en la cabeza, donde fuere, para aplicar ese masaje. Que no tenga miedo de, de acercarse y explicar. Decía, ¿cómo le hago para explicarle? Es más simple de lo que ellos piensan que es. material de estudio, lo que les es eso. Si es fotocopia, que sea traducida, o ya sea a Word o a Braille, que en Word, ya te decía, lo leo con el lector de pantalla, o la que son imágenes también, descripción de esas imágenes. Eso, que te dejen mover, que te dejen desplazar, que te preguntes si precisas ayuda y si no, bueno, que te dejen manejarte como vos podés y si no, uno mismo va a pedir ayuda. Eh, tal, fulano, ¿me podés dar una mano en esto? Que no ubico tal crema. Aunque ahora, gracias a la profesora que tuve el año pasado, algunos eh, frascos de masajes están etiquetados en braille, que esa es una gran ayuda. En lugar de estar preguntando qué masa, qué crema es esta, leyendo el cartelito en braille ya se sabe qué crema es. Esa fue una gran ayuda de la profesora el año pasado, que vamos a ver si lo aplicamos a este año también. Siempre se deberá respetar la voluntad, preferencias e intereses de la persona, especialmente si en algún momento se encuentran ante la imposibilidad de comunicar sus deseos y establecerse medidas específicas orientadas a evitar abusos y conflictos de intereses. Oye, yo me llamo. Aurora audien, ¿Qué edad tenés, Agustín? 18. 18. ¿Y qué estás estudiando aquí? ¿Dónde estudiaste? Panería, panería y estudio el auto. El auto. Bueno, soy. Cuando escribo, que un poco más rápido cuando hablan. Pero después, cuando, cuando, cuando veo el, el Pistagón, y eh, eh, eh, eh, que ya es tiempo de el tiempo que jugar así rápido. Y no puedo. Y, por y, y, ejemplo, si te dan materiales, ¿qué necesitas de los materiales? ¿Capaz que tenga, necesitas que tengan dibujos? Tengan sí, pero, pero bien fácil. Fácil. No tan, no tan difícil. Al, al, al no me da un... Es que me cuesta hablar un poco más lento para que se explique. Es que me cuesta, a los no me llaman, que les cuesta que. a los sea, adultos, como. es que me que no ganan tiempo. No me le que le paciencia. Eso. Solo los profesores necesito paz. Y, y tiempo. Ah, a ah, me como presión. Para mí tiene que quitarse ese miedo, que ahí puedan... Eh, puedan... Eh, estudiar. El tema es que son los padres, que tienen que apoyar a los hijos, si no me dan, para que puedan venir, venir para el auto, y también para ir para, los, para la casa, y eso. El 20 de marzo de 2017 en Uruguay, por resolución presidencial se aprueba el Protocolo de Actuación para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en los Centros Educativos, Decreto número 72 del año 2017. El protocolo es una guía de referencia y consulta en relación a las buenas prácticas y estándares de atención a las personas con discapacidad. Mi nombre es Federico Venera. Yo estudié en la auto de las piedras, estudié administración hace un tiempo. Para estudiar en la auto tuve que viajar bastante tiempo, eso yo estudiaba en la noche. Eso requería que yo saliera de trabajar y fuera a estudiar en ese momento. Entonces trabajaba y estudiaba. Yo tengo una discapacidad motriz y antes cuando estudiaba en el Liceo de Salinas para acceder a un salón, tenía que subir escaleras, entonces como yo no podía subir las escaleras, tenía que pedirle a un compañero, a un profesor, que me cargara el hombro para poder subir las escaleras. entonces Eso era un poco vergonzoso para mí, pedirle a alguien que me subiera al hombro por las escaleras para poder acceder a la clase, como para, para poder acceder a donde fuere, tenía que pedirle a alguien que me ayudara. Pienso que no tendría que haber escaleras, que tendría que haber rampas, que tendría que haber ascensores, o cualquier otro medio que me permita a mí, o permita a cualquier otra persona poder acceder a, al centro sin problema. Así como para acceder a los centros educativos es necesario que sea accesible, también es necesario que, que los profesores, los maestros estén preparados. No son, que tampoco tengan lástima por, por la persona que tiene discapacidad, no es porque no pueda o no sepa, sino que... Puede hacer las mismas cosas de forma diferente, solo hay que darle más tiempo, hay que ayudarlo de forma diferente, ver en qué, en qué, se, qué se puede hacer, qué puede mejorar y, y estar dispuesto a, a que se le ayude. A mí me pasaba cuando era chico, cuando iba al liceo, que para poder acceder a lo, o poder subir a los ovnios necesitaba que mi hermano o mis hermanas me ayudaran para poder subir. Hoy por hoy no, no hay ómnos accesibles en el cual uno pueda subir tranquilamente sin problema y sin dificultad. Siempre necesitas a alguien o un tercero que te tenga los bastones o que te agarre de abajo y te suba para poder subir. Bueno, lo que yo diría es, ya sea para tanto los profesores, para los maestros, para las personas en el cotidiano, es que si ven a una persona con discapacidad no la traten como pobrecito o, ay, mira lo que tiene, que Dios te ayude o que Dios te bendiga, sino que tratenla como cualquier otra persona. Si bien tiene su discapacidad o la dificultad, no es diferente a los demás. Es más, puede hacer muchas más cosas que cualquier otra persona si se lo propone y, y aliento a, a cualquier persona que tenga una discapacidad, ya sea motriz, ya sea ciego, lo que fuere, que si quiere hacer algo, que se lo proponga y lo haga con la convicción que sea necesaria, pero que lo haga. Porque puede hacerlo y no hay límites para lograr las cosas. Establece una serie de medidas y recomendaciones para garantizar la participación plena y efectiva en los centros de educación de todos los y las estudiantes con discapacidad. Accesibilidad comunicacional, accesibilidad de materiales y textos adaptación curricular diseño universal para el aprendizaje formación docente apoyos necesarios accesibilidad física y accesibilidad de la información eh, soy Magdalena Cosco tengo 69 años eh, estoy en Catalina y estoy sexto bachillerato artístico eh, lo que solo necesito, eh, tengo una meta particular que me apoya y, y a, me ayuda a estudiar todos los, todas las materias y para poder aprender, estudio mucho, saco informaciones, unos créditos, ahí... ahí aprendo mucho más. Después eh, acá, a la facultad, de primer año, facultad, voy a hacer visual, parte de fotografía. En mismo a su tiempo, cada uno a su ritmo, estudia también, ponerle alumnos profesores, dictagrapio, ponele ponle, y se me pierdo también, pero capaz que le pido a una amiga que me dé cuadernos para fotocopiarlo y eso. Porque yo que va muy lento y muy despacio. Algunos profesores dictan muy rápido, hace o sea que dictan despacio. Y también, todos los profesores, algunos profesores, que, que pisaron ahí sí puedo y veo bien que dictar. Yo eh, ahora, eh, ahora además, en. Ahora en Aulil, eh, voy a voy a trabajar instructora de suma sí voy a ser instructora de suma y tengo una profesora eh, malonado inteligencia esa um, es profesora y a mí ella me enseñó los bailes los pasos y tal por eso quiero ser instructora de suma además de eso también Quiero dedicar a trabajar de modelo y la actriz Antes tenía una charla que le di y la palabra mágica que es... Eh, no importa que sea diferente que el demás. La educación es un derecho humano. Debemos garantizar el acceso a todas las personas.